tus dedos no mis dedos no el tenedor el tenedor coge tus verduras cojo mis verduras así está bien así está bien bebe tú